Maranchón ha organizado este pasado fin de semana unas jornadas para intentar paliar el problema de la despoblación. Se encuentra junto a nosotros Jesús Alique, comisionado para el reto demográfico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Quiero agradecer a, a la Asociación Cultural Amigaña de Maranchón que me haya invitado también como eh, comisionado del reto demográfico para hacer una exposición de una ponencia que explicaré cuáles son las políticas que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. ...estamos emprendiendo durante esta legislatura... ...para hacer frente precisamente a la despoblación... ...hemos anunciado que eh, en los próximos meses... ...trabajaremos en la elaboración... ...para aprobar en la legislatura... ...una ley contra la despoblación... ...que establezca servicios mínimos básicos... ...para toda la población... ...y el acceso a los mismos en áreas como la sanidad... ...la educación, la vivienda, los servicios sociales... ...o garantizar una plena conectividad del territorio... Eh, ...con la llegada a todos los pueblos de la región... ...de la banda ancha para internet... ...y el acceso a la telefonía móvil... ...que creo que es fundamental porque no solo va a mejorar... ...la calidad de vida de las personas... ...sino que va a facilitar también el emprendimiento... ...y por tanto la creación de puestos de trabajo en el, en el medio rural". Desde el gobierno de Castilla-La Mancha apoyamos esta jornada porque creemos que va en la línea de lo que es también la estrategia que queremos elaborar desde el punto de vista regional para hacer frente a la despoblación. Una estrategia que lógicamente tiene que ser global y transversal, que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar precisamente el despoblamiento territorial y el envejecimiento de la población. Eh, ...entendemos que todas las jornadas como estas... ...confluyen en un mismo objetivo... ...y queremos también poner en valor... ...algo que tenemos que intentar todos trabajar... ...desde el que vive en el pueblo... ...hasta los que tenemos un origen en el pueblo... ...los que conocemos en el pueblo porque lo visitamos... ...los fines de semana... ...o bien desde los medios de comunicación o desde la política... ...creo que es fundamental eliminar estereotipos... ...y poner en valor... El, la imagen y la reputación del, del mundo rural, el orgullo rural de mucha gente que vive con dignidad en nuestros pueblos y que quiere desarrollar un proyecto de vida pleno y que por eso reclama sus derechos como ciudadano, como cualquier otro ciudadano, y ahí siempre van a estar eh, apoyados por el gobierno de Castilla-La Mancha.